Donay Escobedo dice, vámonos, arranca el partido y porque usted ya nos conoce somos QDN y vivimos su pasión de la Liga MX la jornada 2 ahora intenta velocidad el conjunto de Tuzos bajaron ahí con falta, sí, se tardó el árbitro pero finalmente el huevo Lozano cometió la infracción y vamos a ver cómo se esa atrás. El riflazo rebotado. Posibilidad hacia el frente. Y en el riflazo por parte de David Osultado. No estaba bien plantado el terreno Harold. La bicicleta sale bien librado dentro del área. Levanta la cara. Mete tiro a primer palo. Aparece Ustari. Y... Capitán Tuz. Orrantia Charal, que mete servicio preciado que la mide, la baja con el pecho. Pero le rebotó la pelota en un auténtico fronto. Ahora van para el huevo. Vean cómo llega Campos a velocidad, le quita la marca de Kevin, el riflazo, pero Sánchez que llega en el... Se quita Campos, vete servicio, taconazo, Hurtado se mete al área, pide una falta. Dice el árbitro que sí hay falta, pero es afuera, y creo que tiene razón. ¿Cómo la viste, Marc? Creo que sí hay un penal. Eso es penal, por supuesto que sí, A Adonai Escobedo dice que hay un jalón del sargento que además se lleva la tarjeta los guerreros. El huevo, Lozano, de pierna derecha, el riflazo, gol! al guardameta. El gol que cambia el juego. Brian Lozano, el hombre que había. Mandando el servicio filtrado, buscando apreciado. Es el responsable de cobrar la pena máxima. Gustar desmaya el cuerpo a la derecha. Y con mucha tranquilidad y clase, este hombre pone el 1 por 0. Así que Santos de la Laguna está ganando el partido. La gente de pie en la comarca lagunera. Y ahora Tuzos de Pachuca tendrá que remar contra Corriente. Gol por la salud. Gol que beneficia con cinco quimioterapias a niños de escaso ¿Mudo? Pues no, no sé hasta qué punto ¡Cuidado! Ojo. ¡La sorpresa! ¡El disparo! ¡Gol! Buscan el balón dentro del área Ibañez le pegó de zurdo de desviado. Incomodado por la defensa lagunera Alcanzó y roba el Santo la pelota Balón dentro del área Harold Preciado dentro Preciado, minuto 50, ya pone ventaja al cuadro lagunero, 2 a 0. Gol por la salud, AT&T, el gol que cambia el juego. Qué remate de Preciado, aprovechando el gran trazo de Lozano, buena jugada del huevo, eh? robando la pelota y dándole el balón ahí apreciado en la boca del arco para empujar la pelota al fondo. Gol por la salud, beneficia. Dentro del área buscan ahí la media vuelta en este remate adentro. Gol de Jordan Carrillo. Minuto 74 de partido. Jordan Carrillo pone esto 3 a 0. ATT, el gol que cambia el juego. Cambia el, el partido no ¿Cómo cambia la situación? Jairo Moreno para Viles Hurtado Centro al área, segundo palo, remate adentro Nico Ibáñez ¡Gol! del Pachuca! Nico Ibáñez Pone esto, 3 a 1 Minuto 81 AT&T, el gol, que cambia el juego Amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal Zona Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Santos versus Pachuca, jornada 12, torneo Clausura 2022 de la Liga Mexicana. Se cierra la actividad de este domingo 3 de abril en la jornada 12 del torneo Clausura 2022. Cuando Santos busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permitirá meterse a zona de repechaje. Pero tendrán que recibir a Pachuca que llega decidido a dar un golpe de autoridad en su visita al Corona. Los guerreros vienen de un gran empate en la jornada pasada, previo a la fecha FIFA. Cuando visitaron a Puebla en un duelo que perdían 2-0 a 0, hasta que Eduardo Aguirre y Leo Suárez aparecieron en los últimos 12 minutos. Para el 2 a 2 final Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita Y nos vemos en un próximo video